¿Qué quiere qué, quiere quiere zapato, él perdió el arco del violín y no sabe qué hacer. quiere quiere qué va qué hacer quiere que él que va sin un zapato que él lo